Buenos días, esta es la crónica de una excursión a las Islas Brothers y de lo que se vio durante el trayecto. Sobre todo pecios, porque si hay algo que sabemos es que el Mar Rojo tiene muchos pecios. el Janis D, el Dunraven, el Histelgon y el Aida. No están en orden, ni sé cuál es cuál, porque de esto hace cuatro años. Sí, ando un poco de retraso, pues, sí. Bueno, esto es el Tistrobok, que sobra conocido por todos los aficionados, de los demás no estoy seguro. What? y esto es el Mar Rojo con su habitual variedad de peces. y estos dos, con la puesta al lado, pues estaban especialmente agresivos. Y vemos que algunos peces también se divierten con las burbujas. ya hemos llegado a ver tiburones. Pues las Islas Brother se supone que son muy buenas para ver tiburones de todo tipo. Los tiburones no son en sí peligrosos. Lo que sí es peligroso es que son curiosos. Y lo único que tienen para satisfacer su curiosidad es la boca. Aquí tenéis, por ejemplo, a un tiburón curioseando las piernas de un buceador. Por eso hay que estar atentos para disuadirlo. Por eso me parece importante dejar siempre un buzo entre tú y el tiburón. No, así no, al revés. Por algún motivo los tiburones también tienen curiosidad por las burbujas. No sé qué le ven. Bueno, esta es la estrella, un tiburón-zorro que se dejó ver bien pero poco. Bueno, pues esto es todo. Es una excursión sencillita y agradable.